El comisario Jorge Castro, que está con nosotros, comisario principal del jefe del 911. Eh, gracias por atendernos, comisario. Aquí Carlos lo saluda del EB7. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días a usted y a toda su audiencia. Bueno, lo primero que le quiero consultar, comisario, es cómo, cuál es el estado de los policías agredidos. Eh, bien, por suerte, por suerte uh -huh. eh, se encuentran bien de salud. Bueno, dos de, dos de ellos este, debieron ser este, asistidos al Hospital Padilla, uh -huh. producto de que sufrieron eh, corte en su cuero cabelludo, debiéndose de realizar dos puntos de sutura y a, a posteriori fueron derivados a, a un centro, así, a un sanatorio, perdón, por la seguridad del riesgo del trabajo. Uh -huh. Bueno, por suerte están fuera de peligro, que es lo, lo más importante. Y ahora la segunda pregunta que, que le comento es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué pasó que la gente... Eh, reacciona de esta manera, ¿suele pasar este tipo de situación que salen en defensa de, de los delincuentes? Eh, sí, Carlos, sí, uh -huh. sí. Lamentablemente este, se, da, se dan muchas situaciones de este tipo en las cuales este, la, la gente son, son familiares, vecinos, uh -huh. eh, tratan de impedir eh, la acción al policial protegiéndolo al delincuente. Uh -huh. Lamentablemente sí es muy muy común esta práctica. Uh -huh. Bueno, se pudo recuperar, y le comentamos a la gente que hubo una situación, hubo un robo de un celular, ¿es así? Sí, sí efectivamente, efectivamente fue así, este, el, el, el día de ayer en hora de la tarde eh, una persona masculina que se encontraba con su señora esposa a bordo de un camión el cual había sufrido un desperfecto en la avenida de Circunvalación y Pedro Miguel Arauz este advierte al personal policial que en su momento se encontraba realizando recorridos preventivos eh, de que momentos antes, un sujeto un masculino, eh, con una baja amenaza con arma de fuego, de su trajo y sus pertenencias, y un teléfono celular. Uh -huh. Es a raíz de esto, de que el personal policial eh, logra divisar a este sujeto, el cual eh, se, se dirige hacia el barrio la, denominado Las Piedritas, en el cual ingresa a un domicilio, y bueno, el personal en su afán por lograr la aprehensión y la y recupero de las pertenencias de, esta, de la víctima, uh -huh. ingresa también a posterior al domicilio, en el cual es agredido por lo, la gente del lugar, y bueno, a esta agresión se suma una gran cantidad de vecinos. Uh -huh. Bueno, el producto de ello es, como le decía, estos 12 efectivos que en primera instancia intervienen, Sufre la, la agresión en su, en su cabeza, y pues, punto de ello, uno de los efectivos policiales pierde el conocimiento. Qué tremendo. Y bueno, es ahí que esta gente aprovecha esta, esta situación para superar el arma provista al, no. a los efectivos policiales. Por suerte, por suerte este, la colaboración este, personal llega de forma presurosa por parte de de la motorizada capital, uh -huh. eh, eh, logrando socorrer a los efectivos policiales y, bueno, eh, siendo trasladados eh, al hospital París, como les refería. Eh, también cabe destacar que dos empleados policiales más, entre ellos una femenina, eh, también sufrieron lesiones, pero que no son de, de consideración. Mm. ¿Qué, ¿Qué situación terrible, comisario? Porque pudo haber sido otro el final si, si utilizaban el arma contra el mismo efectivo. Exactamente, mm -hmm. sí, eh, un abanico de posibilidades sí. que podían haber de, suscitado en esta circunstancia, ya sea tanto si el personal de motorista no llegaba a colaborarle a sus compañeros, y bueno, producto de la agresión que estaban sufriendo los policías que intervienen en primera instancia, que podía haber desacanado una. Uh -huh. Situación fatal. Tanto producto de, la, de los golpes, como como usted bien dice, eh, quizá puede haber usado el arma uh -huh. del propio policía en contra de ellos. Qué situación terrible. Y además, eh, a ver, hay algo para destacar también. Ningún efectivo, viendo, viendo toda la situación, eh, sacó el arma y disparó. No hubo nunca esa agresión. Digo, para no, hacer... no, no, no. El arma, provi el arma provista uh -huh. no pero sí este, se debió realizar este disparos de disuasivos claro. al aire claro. eh, con munición que no son letal, bueno, que son utilizadas para este tipo de situaciones. Qué... Lamentablemente, oh. mm. eh, a veces es la única forma de tratar de controlar una situación de este tipo. Mm -hmm. Son ustedes los que arriesgan la vida constantemente, son los que están en la calle, saben que se enfrentan a este tipo de situaciones. Eh, lamentamos eh, que, que hayan tenido que pasar por esto los, los compañeros también, eh, pero bueno, hay que seguir cuidándonos y ahí tuvieron que actuar para poder recuperar este celular y empezar a marcar también de que están mal las cosas. Y también a mí lo que me, en realidad no me sorprende, pero me preocupa esto de que tanta gente quiera ayudar a el delincuente ¿no? eh, para protegerlo, ¿no? ¿Cómo, eh, que, ¿Cómo eso está bien visto en algunos lugares? Sí, sí, sí, efectivamente, como usted lo dice, bueno, eh, yo tengo que la verdad destacar, destacar la labor del, del personal que en su afán de, de poner este a disposición de la justicia a esta persona y recuperar los bienes de la víctima, uh -huh. este, aún sabiendo de que es un barrio complicado, este, una zona roja, como se dice, este, el personal en ningún momento desistió, y, bueno, agregando, como te dice, su vida, uh -huh. este, ingresaron a, al lugar. Bueno, por suerte, eh, no hubo que lamentar este, víctimas fatales, tanto de, de ninguna de las dos partes. Pero uh -huh. sí, bueno, esta es una, una práctica común, como le decía, en ciertos lugares, que bueno el personal policial este, es agredido de distintas formas. hasta uh -huh. Inclusive cabe destacar que uno de, lo, de los móviles policiales eh, sufrió diversos daños, en eh, eh, casi todos sus, sus vidrios y en parte de chasis, producto uh -huh. de los elementos contundentes con los cuales eran, eran agredidos el personal. No, Tremendo Comisario, queremos agradecerle su tiempo con nosotros Aquí en el EBC Radio Tucumán Comisario Principal Jorge Castro, Jefe del 911 Estamos a disposición Cuando haya que difundir eh, Lo que la población necesita saber Le agradecemos su tiempo No, por favor, por favor Que tenga buen día